Hola a todos, gracias por unirse a estas sesiones. Hoy vamos a practicar la meditación de pie, la fusión de los tres centros y vamos a también practicar abrir y cerrar la chica y Vamos a leer ahora el compromiso con la práctica. Practica diligentemente con buena autodisciplina. Haz hermosa tu vida con un alto nivel de sabiduría. Da de despertar paz y alegría a la dimensión humana a partir del ser verdadero. Conviértete en luz de amor universal y hazla brillar en el espacio infinito. Construye un poderoso campo de chi para crear un gran mundo armonioso. Bien, comenzamos, nos ponemos de pie. Pies juntos. Cuerpo centrado y erguido. Los brazos cuelgan naturalmente. Mira directo al frente. A través de todo lo que está enfrente de ti, al horizonte, eh, enfócate porque en el pequeño punto vacío, centro de la cabeza el centro de la cabeza, la mente y el punto están conectados relaja todo el cuerpo eleva, paiz hui, retrae el mentón No muevas los ojos. the of the head to the Desde el centro de la cabeza trae la vista hacia el interior. Cierra los ojos gentilmente con una sonrisa en la cara cierra los labios y junta los dientes amablemente Relaja todo el cuerpo. Relaja la cabeza. Eleva el Retrae el mentón, el cuello se relaja, hombros y brazos se relajan, y brazos. Relaja el pecho y la espalda alta, el abdomen y la espalda baja. El coxis hacia abajo. Cierra y sube Hui Yin. yin conecta con Pai Hui y suspendido relax, relaja todo el cuerpo, las piernas se relajan. Mundo, rodillas, piernas, se relajan. Siente los pies y los dedos, relaja todo el cuerpo. Relaja. Chi field. Siente el campo de Chi. Feel our chi field. Sentimos nuestro campo de Chi. Chi en nuestro campo de chi es abundante ilumina profundamente el interior. El cuerpo desde profundo, el interior profundo se transforma en chi. Siente el campo de chi. with the chi. Se funde, fúndete con el campo de chi. Chi Nuestros chi se funden juntos, Merge with the chi field of, se funden con el campo de chi de todos los practicantes de Chine Chikun en alrededor del mundo. Our Nuestras informaciones están conectadas corazón a corazón, mente a mente. Nos conectamos con la información del doctor Pan. Conectamos con la información de todos los profesores de Chinan universe. Nos fundimos con el universo. El universo rota en el sentido antihorario. Rotando desde el universo infinito, viene al campo de chi, reuniendo chi. Reunimos chi al campo de chi. ...y del campo de Chi... ...a todo el cuerpo... ...relaja... ...la cabeza en el cielo... Los pies en la tierra. Cuerpo relajado. La mente se expande al exterior. Be respectful. respetuoso. Tranquilos por dentro. La mente es clara. La apariencia es humilde. La mente está enfocada. la mente se expande en el vasto vacío, iluminando profundamente el interior, todo el, todo el cuerpo, Está en armonía con el chi. Está armonizado con el chi. Separamos los pies parados en el, en el chi. Puntas adentro, talones afuera. Elevamos las manos, presionamos. Las palmas conectan con el chi de la tierra. Adelante, atrás. Empujamos, adelante. Traemos, empujamos, traemos, relaja las muñecas, las manos giran, palmas enfrentadas, Llevamos la bola de chi frente a Tuchi, el ombligo. Iluminamos Tuchi. Enviamos Chi al Tantien inferior. Giramos las manos, palmas abajo. Los brazos se expanden afuera, a los lados. Continúan hacia atrás. Iluminan Migmen. Eh, enviamos Chi al Tan inferior. Elevamos, presionamos tapao, enviamos chi al tanti en medio, empujamos las manos al frente. de los hombros iluminamos y enviamos el Chi al Tantien superior los brazos se abren a los lados en una línea Palmas Abajo, palmas arriba. <muchas> Elevamos el chi por encima de la cabeza. Cerramos las manos y estiramos hacia arriba. Suavemente. Bajamos los codos, vertemos el chi, pasamos la cara en frente del pecho en la posición de manos geshi, relaja todo el cuerpo. Abrimos y bajamos las manos en frente a tu chi, el ombligo, sosteniendo una bola de chi. Bajamos el cuerpo. Relajamos. Relaja. El suspejo, está suspendido. Retrae el mentón. La punta de la lengua, tocando el paladar. Cierra los labios y los dientes, suavemente. Relaja los hombros. Abre las axilas. Los codos están relajados y suspendidos. Abrimos Shenmen. Expand Las manos ahuecadas expandimos los dedos un poquito. Sosteniendo una bola de chi. La punta de los dedos. Casi es tocándose, tocándose sin tocarse. Relaja el pecho y la espalda alta. El Chi es abundante en el Tantien inferior. Retrae el abdomen un poquito. El Chi empuja Migmen hacia atrás. Relaja Migmen. El coxis abajo. De aquí, de de se Uelu, sentados, pero no sentados. Cierra y sube. Huiyin. Conectando Pai con Pai Huy. suspende Pai Huy. Mantén Pai la pelvis en retroversión hacia yeoyong barrera del yang de la zona lumbar, Tumay-3. Las rodillas van naturalmente hacia adentro. Para abrir la cadera, las articulaciones sacroilíacas se abren. Los pies, el peso del cuerpo está distribuido homogéneamente en los pies la punta de las rodillas, las rodillas no pasan la punta de los dedos de los pies, relaja relaja todo el cuerpo Desde el centro de la cabeza Baja al tantien inferior. Desde el centro de las manos. En el tantien inferior. Desde el centro de los pies. Sube al tantién inferior. From the whole body merge with into the lower tantien. Todo el cuerpo se funde en el tantién inferior. Relax. Relaja. whole body. Relaja todo el cuerpo. Relaja Relax. Be quiet. Relaja tranquilo. minutos Relajamos, relajamos todo el cuerpo, relaja la cabeza, relajamos los brazos, Hombros, codas, muñecas se relajan. Observa el interior de los brazos. Desde la profundidad interna, todo se transforma en chi. Las manos sostienen una bola de chi naturalmente y vamos a hacer abrir y cerrar. Abrir, cerrar, abrir, cerrar. Siente el campo de Chi. Observa profundamente el interior. cae abrir. Cerrar, ho. campo de chi, también profundamente en el interior, siente el campo de chi. y es abundante profundamente el interior relaja todo el cuerpo siente el campo de Chi en el interior profundo desde lo profundo del interior todo se transforma en Chi cuerpo se transforma en chi vacío desde lo profundo todo cambia en chi Siente el campo de chi el cuerpo de chi conecta con el campo de chi tenemos la bola de chi, los brazos sostienen la bola de chi y masajean la bola de chi, elevamos la bola de chi por encima de la cabeza. Chi desde el infinito vacío ah, lo atraemos al profundo interior vertemos el Chi vertemos el Chi la mente va a través de la cabeza a través del cuello a través del pecho y el abdomen the elevamos la bola de chi por encima de la cabeza Reunimos Chi desde el Universo. Vertemos a través de todo el cuerpo. A través de la cabeza, del cuello, del del pecho y del abdomen profundamente en el interior. Del espacio profundo relaja, interno. Relaja. Todo el cuerpo se relaja. Elevamos la bola de chi por encima de la cabeza. sentimos el chi universal y vertemos el chi desde el universo vertemos el chi la mente va a través de todo el cuerpo a través de la cabeza en el cuello del el pecho y el abdomen en paz of the tu Coloca las manos relax, frente a tu chi y relaja. Relax, relaja. Relaja. Relaja las manos. And the to your Reunimos and El chi tu relax. chi en la cabeza es abundante. Chi anda para flow in well. El chi y la sangre fluyen bien, todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones son normales, reunimos chi al interior del cuello, el chi es abundante.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 Reunimos chi a los pulmones. El chi en los pulmones es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi.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 Reunimos chi al hígado. El chi en el hígado es abundante. El chi es abundante. El chi, la sangre fluye bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi en el bazo. El chi en el bazo es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las, las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Reunimos chi. Ah, tu páncreas. El chi en el páncreas es abundante. El Chi da sangre, fluye bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos Chi a los riñones. El Chi en los riñones es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Desaparecen las enfermedades. Todas las funciones son normales. Reúne chi a los intestinos delgado y grueso. El chi es abundante.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 El, el chi es abundante en los otros órganos internos. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Todos los órganos y funciones mejoran. Relaja. Reunimos chi en la columna vertebral. El chi es abundante en la columna vertebral. Chi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos Chi a los brazos, hombros, codos, muñecas, manos, brazos. El Chi es abundante. Chi sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos Chi a las piernas, glúteos, muslos, rodillas, piernas, pantorrillas, tobillos, pies. El Chi en las piernas es abundante, Chi y sangre fluyen bien todas las enfermedades desaparecen todas las funciones son normales envía el chi a todo el cuerpo todo el chi del cuerpo es abundante el chi y la sangre fluyen bien todas las enfermedades desaparecen Todas las funciones son normales, relaja, relaja todo el cuerpo, relaja. Relaja todo el cuerpo Los tres centros Se funden en el tantien inferior Desde el centro de la cabeza Al tantien inferior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 todo el cuerpo se funde en el tantien inferior Relaja Relajamos todo el cuerpo Sentimos nuestro campo de chi Nuestro campo de chi es muy eficaz es muy efectivo. Como Juan Linton. Juan Linton es un campo de chi. Juan Linton. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos relajamos Relajamos. Estamos en el final de la práctica. Re relajamos todo el cuerpo. Relajamos. Elevamos desde, para hui, y subimos el cuerpo. Relajamos todo el cuerpo. Cerramos los pies desde la posición parado sobre el chi a los pies juntos. Into, in front of the chest into Elevamos las manos, cerrándolas a la posición Heshi y rotemos, rotamos, rotamos las muñecas y la punta de los dedos. Relax. Relax. Relax. Relax. Arms up. Relajamos y subimos las manos. Por encima de la cabeza, estiramos gentilmente, separamos los dedos, las palmas van al frente, bajamos los brazos a los lados. Sintiendo el campo de chi, cuando están casi en una línea, giramos las palmas arriba y cerramos los brazos hacia el frente hasta el ancho de los hombros, iluminamos y enviando chi al tantien superior. Chi. Traemos el chi el back. retrayendo codos, los dedos medios presionan, enviando chi al tan tien medio, we'll the back. empujamos las manos hacia atrás. Y los brazos se abren hacia afuera. Turn, arms forward. Giramos las manos al frente. Arms, to front. Los brazos traen el Chi hacia run el frente. Chi, back. Y ahora hacia atrás. To lower Vertiendo el Chi en el Tantien inferior. Palms Palmas en tu chi. La mente reúne el chi en el interior. Masajeamos el abdomen and, uh, en sentido antihorario. Uno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 Tratamos en sentido horario Nueve Ocho Reunimos Chi en el interior, nutriendo el interior, con el Chi. El Chi en el Tantien inferior es abundante, el Chi es abundante. enviamos buena información a ti mismo todos los cuerpos están todos estamos sanos muy fuertes, bellos con mucha vitalidad enviamos buena información a la familia Amigos Huen Yuan yu Lin Tung Huen Yuan Lin Tung We say Hau La Sui Decimos Hau tres veces in. Inspiramos Hau Inspiramos. Inspiramos. Nutrimos el chi en el interior. Mantenemos la mente estable. Y el chi está. Separamos las manos a los lados y abrimos los ojos. Muy bien, mueve el cuerpo. Mueve libremente el cuerpo. Muy bien, nos sentamos. Abrimos los ojos. Muchas gracias. Yes, yellow sheen from Spain.